Se hará el juzgamiento de las actas Para luego proclamar ¿Y qué hizo el chef? El pelotudo, el presidente de Chile, Boric Felicidades al presidente electo El, el que vino con su marido, el gringo, ese embajador Felicidades al presidente Pero, pendeta, ¿cómo picó si no se proclamó? La proclamación se hace una vez que se juzgan las tres actas. En cada mesa hay tres actas. ¿Y qué es lo que se está encontrando? Se está encontrando en, el, en las actas en todo el país. Santi Peña, 50. Payos, Cuba, 100. 3 G.I. No, Santi Peña, 100. Efraín 40, Zapayo 20. ese es la tranzada entre la cúpula liberal. Ellos están detrás de meter el subsidio y de meter los senadores para seguir comiendo del estómago de todo usted. Entonces, señores, adelante. No van a jurar sobre mi cadáver, va a jurar este Chantil Peña Maembo. Gran delincuente, con su padre robaron 7 mil millones de dólares con meses y con Cartes, No va a Liana, le compró compañero y no puede mentir, le compraste a Edison, un señor que vende inmuebles, una casa de 600 mil dólares, compañero. Otras dos casas Así usan la plata de la población, así se ríen, así se mofan. Están todos ricos y encima trampeándonos, pueblo paraguayo. Esto no se va a quedar así. Cuagenduta. Es muy de vaina la EPP, Es moín de vaina la ACA. Ahí ya estoy viendo los pobres policías siendo utilizados otra vez para reprimir al pueblo. Claro, eso es lo malo que ellos tienen. Tienen 10.000 policías. Y tienen 10.000 mil militares. Nosotros somos 5 millones. Así que, policía, acuérdate, peñemos y que ni del lado. A peña militares, utilizados como condones, todo el día. nos cuidan un metro de la frontera paraguaya. Las actas se van a jugar y tenemos toda esta semana para que salga a la luz la verdad. Y ese tres, que se metan esos tres miembros de la corte, esa, en el culo. Bogarín abogado de tío, la empresa que le roba a todo el país, de estar, te pasaste robando en la época gargaña. Sí, señor, y este otro liberal que entró allí también. Dejen de llamarme, carajo, no voy a hablar con los medios de prensa. Yo digo, ah, ellos pronuncian, D". muevan el culo periodistas. Estoy viendo que el único que está es Canal 9 ahí cubriendo. ¿Dónde está el Canal 13 de los, de los liberales? ¿Dónde está el, el Canal Elemento, el canal 13 los el, el de los narcotraficantes. ¿Dónde está el único canal de los narcotraficantes? ¿Dónde está la tele de futuro de los liberales? ¿O oh, quién más ah, no les gusta la situación? Este pueblo dijo basta, señores. Dijo basta, señores. Adelante. Hoy vamos a hacer el ejercicio. En una semana vamos a ensayar. Y compañeros, en 10 días, vamos a marchar sobre el Paraguay, señores. Vamos a marchar sobre el Paraguay. Y ustedes, policía, se yucata, de Yucata, quiero que vean cómo en Ucrania se le echó al hijo de Putin, hijo, así como así como Santi, el pueblo ucraniano, 700 mil personas, fuego en invierno, carajo. Vamos a morir en la plaza de armas, señores. Por defender la Constitución que dice que la ley suprema es la Constitución. Quien quiera que intente invertir o subvertir lo que ella dice, carece de todo valor. Artículo 137 de la Constitución Nacional. Y el 138. Pejen en dos por que peje policía. Porque pe la PJ la peparedón, Peje un manifestante. peor policía militar. Peje la PJ. La paredón, eh, hey, Vemos mostré el carro blindado, mucha. Claro, hay que defender a los colorados que roban. Hay que defender a los liberales que se callan. Ahí ya está el comandante, la policía, enfrente. Este es el gobierno de Santi Peña. Este es el gobierno de Santi Peña que se viene. Si por desgracia llega a curar, que se controlen las actas, que se abran las tres actas no se anden los pelos tubos estar y compañía no mayo quien leer se abren los tres cuando hay duda entre los dos señores adelante pueblo paraguayo vamos a marchar sobre este país porque ya no aguantamos un día más en esta situación en donde los tratos, apuá, en donde los llanos en donde los facetis en donde los alegres en donde los chantis en donde todos estos delincuentes Viven la vida loca y ustedes dando apenas pensando qué le van a dar de comer a sus hijos y cómo van a pagar la escuela. Ustedes no aguantan cinco años y yo no aguanto cinco días, señores. Adelante, pueblo paraguayo. Mi amor, gendrico paraguay, amigo. Gendrita. Allá, chucata la mundo entero. pone la coana por traficantes, la humanidad, la qué Allá, manota. Mi hermano mata, allá pura gente leñan de tres tu justicia, amigo. Pero verán nuestros hijos un país renovado y no un país en manos de estos delincuentes colorados de la cúpula y de sus cómplices liberales haciendo lo que quieren con nuestros hijos. Basta, basta. En cualquier momento nos vemos y vamos a hacer mínimo un millón de personas en las calles. No nos van a poder atajar estos militares gordos y policías gordos que andan por allí. No nos van a poder atajar. A la lazo solamente podrán atacarnos. Y cuidadito. Gendita, Coa. Gendita.